Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis ahí detrás tenemos ya la cocina. Nos la acaban de poner. Tenemos aquí lo que es la vitrocerámica. Tenemos ahí un horno, un horno precioso, que lo veáis también. Un horno, la vitrocerámica, un lavavajillas y bueno, ahí tenemos la pila. Lo curioso de esta pila es que, que tienes <risa> la a presión. Puedes coger aquí y es tipo, tipo industrial y yo la verdad es que quería uno de este tipo porque porque están bastante, bastante chulos y sirven bastante. Eh, lo que me faltaría es la nevera que iría ahí y bueno, algunas puertecitas que, que no las tenían pero tampoco queríamos esperar más tiempo a que, a que trajeran. Las cosas, porque simplemente son dos puertas las que tiene que poner y un cajón que falta ahí. Lo curioso de esto, pues bueno, tengo aquí para poner las especias, ¿vale? Y también lo curioso es que se cierran, se cierran poquito a poquito, no se cierran de golpe, ¿no? Eh, si yo cojo aquí el, el cajón y lo empujo, pues no, te, no, no da el portazo. Y también lo curioso es esa cornisa que tenemos Ahí eh, Digamos que la salida de humos Pues está justo ahí en el lateral Y claro, pues para que no quede feo ya que, no íbamos, ya que por ahora no vamos a poner muebles altos Pues hemos puesto esa cornisa, esa cornisa Que yo creo que no queda, no queda nada mal Así que nada, ya tenemos cocina Ahí la veis un poquito más Pero la verdad es que la llevo esperando como un mes o así y Bueno, un mes y medio Y yo creo que ha quedado bastante bien Porque los colores de las cenefas y con la madera y no sé quedan yo creo que queda bastante bien además este metalizado y los tiradores del horno quedan bastante, quedan bastante bien además esto como también es tipo de aluminio gris pues también queda bien con, con el horno y con la campana extractora así que yo creo que los colores quedan bastante armonizados lo que faltaría ahora sería poner aquí una nevera que a lo mejor la pongo tipo aluminio tipo acero inoxidable porque de esta manera pues hace conjunto con, con la campana extractora y con los tiradores. Yo creo que, que de esa manera pues queda un poquito más armonizado y le da un estilo industrial. Pues, pues ya que tenemos un grifo industrial y tenemos eh, estos toques de aluminio, yo creo que eso va, va a quedar bastante bien. Y nada, lo bueno es que pues tenemos justo el grifo ahí enfrente de, de la ventana, así que pues podemos ver cómo está el patio <risa> mientras, que, mientras que cocinamos, ¿no? Así que yo estoy bastante contento yo estoy bastante contento, es una cosa más que nos quitamos y lo que sí, pues bueno, todavía no lo podemos disfrutar del todo porque no tenemos luz eh, tenemos agua, eso sí pero nos faltaría la luz así que todavía no podemos conectar las cosas ¿qué vamos a hacer? esperemos que en esta semana o en la que viene pues nos la pongan, pero la verdad es que ya nos tienen un poquillo hartillos Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!